Muchas gracias, muchas gracias, a Marcos, a Marcos y a Carolina. Ya pusieron el, el, el cuadro de bachatero. Sí, ya, ya pusieron el cuadro de bachatero, así que puede arrancar en FA. Sí, eh, <risa> a, Ulvio, ¿sí? Ulvio escúchame, a, a, vamos a parar tu tiempo. Hay una amiga tuya que está llamando, desde le de, de Sánchez Duarte, ¿verdad? Que ella siempre llama al programa, de, es muy amiga tuya, y ella quiere pasar al aire. Dame un segundito. Sí, cómo no. Adelante. Buenos días, buenos días, cuánto lo extraño, ¿eh? Buen día, cómo estás. Ella no está bien. Tú ya? Desde que inició por hablar con ustedes, pero no podía ni siquiera poner una tarjeta porque aquí estaba todo caído. Pero gracias al señor por poner una y quiero hablar con ustedes. Ya ya mira este estaba eh, de acuerdo contigo, le que todo, ¿ok? Y han cerrado todo. No tuvieron no. toda esa gente. Muerta, no, usted y caja, no, usted me dijo que no. O sea, usted me dijo pero, que no desde el principio. Que yo era sí. un exagerado, lo dijo usted. Lo eh, no, pusimos de acuerdo. Yo dije que lo único que yo iba de acuerdo con contigo era con cerrar la frontera. Pero, pero quiero decirle algo, fuera bueno, parte de eso. Eh, que a Julio que le diga esa, a la doctora. O sea, una vecina me llamaron porque yo soy la doctora de aquí eh dije que manden a Fulvio a limpiar a aquel instante antes porque nada más al inicio vino una gente, así como dijo Fulvio, volando pasaron echando un liquidito al inicio, pero jamás. Este también quiero decirles, que yo, este parece que según lo caliento, a mí me dijeron cuando me pensaron que yo era una de las candidatas, a mí no me mencionaron en nada. ¿Pero usted, usted se saquió en, en el programa? ¿Puso su cédula? Sí, a mí me hicieron... Eh, me me, me, me, o sea, me sentaron. Me dijeron, tú eres candidata porque yo no tengo trabajo, ni el hijo mío trabaja. Pero nada, no me no Parece porque lo caliento. Eh, también yo quiero que tú este, pongas a alguien, y le que no no estoy saboteando nada, de alguien que verdaderamente... que si verdaderamente... Le están dando servicio a los pacientes allá en el hospital, porque es muy bueno hablar desde afuera y no estar dentro, porque yo sinceramente lo viví antes de pasar la, el problema este con mi mamá cuando tenía problema de trombosis, no es fácil, es a la guerra que se, que se puede luchar allá cuando uno tiene un paciente enfermo, no estoy saboteando a nadie. No quiero hacerle daño a nadie, pero es así como funciona el hospital, lamentablemente. Ahora quiero también preguntarle, tengo que aprovechar. Eh, por ejemplo, cuando una persona tiene problemas de salud, que no sea eh, coronavirus, ¿a dónde se lleva? Una gente que no tenga seguro ni nada, ¿a dónde se lleva? Porque a, todo a Salcedo, está a Salcedo. El, el, el, el, el... Debe llevarlo a Salcedo o a las Guaranas. Y en Cenobis, dijo la... la y Cenovi, Cenovi. Ahí, ahí Cenovi. va la parte orienta, Cenobis. Muchísimas gracias, entonces. Muchísimas gracias. Y ojalá este Muchísimas gracias seguro. a, a sí, todos y en el, Federico, todos. en el Federico Lavandier también ya están recibiendo los sí, que no seguro. son casos de COVID en el seguro social aquí en San Francisco. Adelante, Fulvio. Mira tu tiempo, lo vamos a poner a correr ahora. no, no tranquilo. Muchas gracias, Yerjan. Es bueno que las personas puedan participar. Sí, eh, yo envié a, a producción algunas fotografías que quiero compartir con ustedes, antes de entrar en el tema central que quiero tratar. Y es de las actividades que estuvimos haciendo ayer, eh, de las muestras médicas rápidas. Eh, Luis Abinader donó 40, 400 muestras rápidas ayer aquí a San Francisco de macorís la provincia. Se le entregaron a los diferentes centros de salud que son... Eh, que trabajan con el caso del COVID. Se le entregaron 100 muestras rápidas de esta al hospital San Vicente de paúl Pero así también se distribuyeron tantas a La guaraná tantas a Castillo, a Osto, a Pimentel, eh, a Villarriba, a Arenoso, donde quiera hay un centro de salud. Ahí se le aportaba. porque ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que se le puedan hacer muestras al personal médico con esta... 400 muestras que fueron donadas ayer. Fueron entregadas por Franklin Romero, mi persona, el doctor Rodríguez, el doctor Rosario Socias. Y esto es una necesidad de que nuestro cuerpo médico pueda saber cómo está y también eh, pueda brindar un servicio un poquito más, más consciente y más seguro con, con, con este pequeño aporte. Se van a seguir haciendo aportes Relacionados a la muestra. Qué bueno que la directora regional de salud Vargas, la autora Vargas, eh, pudo eh, hablar de los centros que se han puesto aquí para muestras rápidas en Vistelvalle y en otros lugares. Qué bueno que esas unidades, que aquí en los rielitos también, en los rieles, en la entrada de los rieles, qué bueno que estas unidades se han implementado. Porque ya así sí se puede ir acorralando lo que es eh, la dispersión. De, del virus COVID-19. También, al regresar de la provincia en la tarde, eh, ya a eso de las 4 de la tarde, iniciamos un proceso de, de desinfección de lo que es el ayuntamiento, sus oficinas, todo su entorno, el parque Duarte, el parqueo y toda el área periférica a la catedral, el área periférica a, al ayuntamiento, y hoy se va a continuar en toda el área comercial de, del casco urbano central, donde está el Banco de Reserva, donde están todos esos comercios por ahí cerca, que, que hay mucha afluencia de personas. Este producto viene por la compañía Engo, a la compañía BM Prote, que es la subsidiaria aquí en República Dominicana, que dirige el ingeniero Elías Vargas, y a su vez hace la donación a Luis Abinader. Y él pues lo dedicó a San Francisco de Macorís, Pimentel y zonas aledañas. Gracias eh, por tenernos en cuenta y también eh, por estar ahí. Ya la unidad de fumigación y desinfección está habilitada. Gracias a la participación eh, desprendida de Juan María, de la Cámara de Comercio de aquí de San Francisco de Macorís y del aspirante a la diputación, Nicolás Hidalgo que nos entregaron también cinco unidades de bombas mochila para poder hacer este trabajo. Gracias a ellos por este aporte. Uniendo voluntades se hace posible eh, buscar grandes soluciones. Bien, el tema que quiero compartir con ustedes en este breve espacio de tiempo es sobre la parte de las MIPIMES de República Dominicana. El 98% de las empresas dominicanas son MIPIM. Hay cerca de 1.400.000 MIPIM en el país. Y estas tienen a su vez cerca de 2.500.000 dominicanos que laboran en esas pequeñas empresas. ¿Cuál es el tema central? Que estas pequeñas empresas, yo creía que el presidente me iba a anunciar alguna medida económica que tocara coyunturalmente a estas pequeñas empresas. Se han adquirido por asunto de donaciones cerca de 1.500 millones de, de pesos, pero también a través del Fondo Monetario Internacional se aprobó un préstamo de 650 millones de dólares que asciende casi a 37 mil millones de pesos. Pero también el presupuesto nacional tiene su partida para el plan de solidaridad y el plan de asistencia social. Lo que quiere decir que ese, esos recursos que se han erogado, esos recursos que se han solicitado en préstamo, esos recursos que se han obtenido para, eh, dona, como donaciones, una parte de esos recursos, además del de plan Quédate en Casa, además de comprar los insumos médicos que se hacen necesarios, queda suficiente recurso. Queda suficiente recurso para activar la economía dominicana con el caso de la mipymes Le pongo un ejemplo. En el mundo entero, actualmente, las grandes potencias, China, Rusia y Estados Unidos, la comunidad europea, están en una guerra comercial. Actualmente Rusia está en una guerra comercial eh, entre Arabia y Rusia por el asunto del petróleo. Y Rusia también tiene una guerra por sacar a las compañías más pequeñas eh, de Estados Unidos. Pero también hay una caída en las demandas en el mercado de consumo. Todo esto hace como una tormenta perfecta para que nosotros estemos en riesgos de vivir... Eh, una pandemia económica a nivel mundial. Por cierto, es pandemia porque a nivel mundial. Una pandemia económica por el asunto de las tormentas perfectas que se están agregando a esta guerra comercial. Es como si tuviéramos eh, grandes líderes mundiales que no tienen el cerebro muy frío y toman decisiones muy arriesgadas. No obstante, el que más frío piensa hasta el momento ha sido Xi Jinping Shen, el presidente Xi Jinping de China. Es el que más mente fría Julio, ha tenido esta guerra comercial. Tú estás planteando algo como si fuera una tercera guerra sin tirar un tiro. Perfecto, perfecto. Está la tormenta perfecta para realizarse. Y al principio, cuando empezó el caso del COVID en China, dije, tenemos que poner nuestras balbas en remojo, rápido. Y aquí no se compró insumos, aquí eh, todo se dejó de último y no se tomaron medidas como que no iba a llegar aquí. Entonces, la parte comercial donde nosotros dependemos y tenemos un déficit comercial de cerca de 12 mil millones de dólares, nosotros lo, casi todos lo estamos comprando. Entonces, con esta guerra comercial que se está dando a niveles de las grandes potencias, nosotros no estamos exentos. Nos va a tocar. Entonces, tenemos que prepararnos ahora, rápido. ¿Y cómo se prepara? Yo creía que el presidente me iba a anunciar drásticas medidas económicas para fortalecer la producción nacional, para atender a ese millón cuatrocientas mil pequeñas empresas que tiene este país con facilidades de préstamo, con atenciones fuertes económicas y un llamado a consumir lo nuestro. Hoy tenemos cerca de 30 millones de libras de pollo guardado en ferrogríficos, también de huevos, también de lácteos, y tenemos un sector productivo eh, de otros rubros que también se está quedando sin oxígeno. ¿Por qué? Lo afecta el transporte. Lo afectan los insumos que hay que llevar a la agricultura para poderla poner a producir, lo afecta la línea comercializadora y lo afecta también la demanda de bienes de consumo. Y para esto hay que prepararse a tiempo. Estamos perdiendo tiempo con relación a la protección de nuestras mipymes. Por ejemplo, Estados Unidos erogó 20 mil millones de dólares para sus productores. Con el, el Tratado de Libre Comercio hay ciertas restricciones a subsidiar lo que es la producción, pero en emergencia hay cosas que se permiten y dentro de ella está atender directamente los sectores coyunturales, productivos y económicos de la nación dominicana. Es necesario empezar ahora. Muchísimas gracias. Ahí está. bien señor, vamos a leer unos cuantos whatsapp, verdad, en los que los municipios se activan tenemos a Luigi de los Crullón.